que el dos eventos que parecen que son simultáneos en un sistema de referencia dejan de ser simultáneos en el otro. Y esto sucede por el simple hecho de que se estén moviendo. Es más notable el efecto cuando la velocidad de los sistemas del segundo sistema de referencia se aproxima a la velocidad de la luz. Cuando son velocidades pequeñas, el efecto es despreciable. Bien. Mostramos también que el... había una combinación entre el tiempo, los intervalos de tiempo y los intervalos de espacio. Lo hicimos infinitesimalmente. Mostramos que esa combinación menos dt cuadrada más dx cuadrada permanece invariante ante transformaciones de Lorentz. Es decir, si hacemos en bueno, esa cantidad es la misma que reporta un, un observador en S que un observador en S'. En ese sentido es invariante. Bien, bueno, vamos a partir de ahí y les voy a compartir pantalla. Ardón. Oye, es Paola. ¡Gracias! Hola, sí, sí escucho por aquí. Sí, ibas a hablar Hola, chicos. ¿Están por ahí? Sí, aquí estamos. Sí, profe. Sí. Profe, nos escucha. Eh? Luisa, ok. ¿Estás por aquí? Ok. <ríe> aquí estamos todos, profe. ¿Pero usted nos escucha? No, no, no nos escucha. Gracias, Aquí estamos. ¿Nos escucha, nos escucha, profe? Ah. A ver. Pues, ¿sí? okay. A ver, ya escuché algo. Okay. Ya veo, Aquí estamos, ¿nos escucha? Ah, ahora sí, nos escucha. Bueno, no sé si están hablando. Sí, bastante. Eh, ¿Qué tal? ¿Nos escuchó ahorita? Sí, ahora ya los escucho bien. Ah, entonces ya está bien. A ver, ¿alguien más si puede hablar para confirmar? estaría bien? Hola, hola. Bueno, Alejandro habló. Espero... Eso quiere decir que sí estamos bien, bueno. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí. sí. Bien, habíamos dicho que la combinación que llamamos de cuadrada definida como de esta manera es invariante del orden. Es decir, tiene el mismo valor cuando aplicamos una transformación de estilo. Resulta que versión limita, no infinitesimal. Y la conclusión se sigue. Es decir, esto es invariante de Lorenz, Y la demostración la podemos ver de forma inmediata. Si hacemos un cambio aquí, aquí tenemos un cambio, un cambio. Y el, los términos que... Cancelaban los términos cruzados, se van a seguir cancelando por la diferencia de signo. Y los que tienen t se van a completar con gamma cuadrada por 1 menos b cuadrada. Lo mismo que ocurre en este caso infinitesimal va a pasar con el caso finito. Sin embargo, esto tiene una interpretación. Bueno, lo escribo así porque quiero darle una interpretación geométrica. En un diagrama de espacio-tiempo, esta diferencia, delta t, pues se refiere a dos intervalos de tiempo, x2 menos x1. Y entonces, podríamos pensar que tenemos dos eventos, y este VI2. Es decir, tenemos los eventos, vamos a etiquetarlos como 1, como 2, y el, esta línea bueno, fíjense, ¿no? tenemos evento uno, el evento 1. El evento 1 tiene componente, tiene coordenadas. T1, x1. Y el evento 2. 2 equipos de tal manera que la diferencia está relacionada con esta distancia. Sin embargo, en geometría euclidiana, para que fuera la distancia, este signo debería ser negativo, debería ser positivo, ¿no? Y sería una aplicación simple del teorema de Pitágoras. Tendremos esta distancia con esta distancia, el cuadrado de esta distancia más el cuadrado de esta distancia es igual al cuadrado de esta distancia. Bueno, en relatividad vamos a mostrar que la forma en la que medimos distancias es poniendo anteponiendo ese signo menos en la parte temporal. Para eso necesitamos dar la noción de medir distancias, pero eso lo vamos a ver en sesiones posteriores. Por ahora, créanme que esto tiene que ver este intervalo, que así se llama, DS, que es el intervalo de espacio-tiempo. Bueno, la importancia de este, vamos a trabajar muchísimo con este intervalo, pero por ahora me gustaría enfatizar que lo vamos a utilizar para separar, para diferenciar entre eventos en el espacio-tiempo de la siguiente manera. Estos dos eventos, uno y dos, la separación espacial es menor que la separación temporal. ¿Están de acuerdo? Este es menor que este. Por lo tanto... Perdón que le interrumpa un compañero, pregunta si está grabando la clase. recording in progress Bien, en el en este diagrama de espacio tiempo definimos el intervalo como delta s o S cuadrada y mostramos vamos a, nos damos cuenta que para estos dos eventos part en particular la distancia en el espacio es menor que la distancia en el tiempo. Eso quiere decir que esto es mayor... No. Este es mayor que este. Bien. La parte espacial es menor que la parte temporal. y Por lo tanto, domina este signo menos. Así que, delta S para... Estos eventos, delta S cuadrada, es menor que cero. Noten que definimos el delta S cuadrado, no es el cuadrado de delta S. Por eso es que se permite que tenga valores negativos. En el caso de dos, de dos eventos que estén separados, bueno, imaginemos que tenemos el evento 1 y tenemos el evento 3. de tal manera que la línea que una al evento 1 con el evento 3 intersecte al ángulo que forman los ejes por la mitad. Es decir, que esta recta tenga pendiente 1. Si tiene pendiente 1 quiere decir que la misma distancia en x bueno que la distancia en x es la distancia en t esto tiene pendiente pero que los eventos cuando tenemos una pendiente 1 eso quiere decir que tenemos una velo La velocidad es la velocidad de la luz. Y si recuerdan, cuando pintamos el cono de luz, lo hicimos con estas rectas a 45 grados. Cuando estos son ortogonales, los rayos de luz formaban rectas a 45 grados y separaban en el, en el espacio-tiempo precisamente para formar el cono de luz. A lo que voy es que si la, esta distancia es igual a esta distancia, entonces esto cancela exactamente a esto. Y por lo tanto, ds cuadrada es igual a cero. Bien. Por otro lado, imaginemos que tenemos ahora un evento 4. Es casi paralelo al eje X. La distancia en el tiempo... mucho menor que la distancia espacial. Esto es mucho mayor que esto. Implica que delta s cuadrada es positivo. las posibles combinaciones entre un par de eventos de, de intervalo de, de espacio-tiempo este intervalo puede ser mayor que cero, puede ser igual a cero o puede ser menor que cero. identificar o clasificar a los eventos según el tipo de separación que hay entre ellos si delta S es positivo vamos a llamar separación separación entre eventos igual a cero son tipo luz o tipo nulo y si es, si es positivo, con tipo negativo tipo tiempo. La forma en la que podemos recordar esto es notar la parte que domina. Si domina la parte espacial, entonces esto es positivo. Y es, y es tipo tiempo, porque domina la parte espacial. Cuando domina la parte temporal, es tipo tiempo, y cuando son iguales, son, es tipo nulo o tipo luz. Y esto es así porque el bueno lo, lo que domina es precisamente alguna de estas dos partes. ¿Ah? Y esta delta es está relacionado con la medida de distancias en geometría euclidiana. La distancia siempre es positiva o cero. Matemáticamente podríamos definir un espacio o dotar a un espacio vectorial de una norma y por lo tanto de una distancia. No es uno a uno, pero siempre que tengamos un espacio normado podemos definir una distancia. ...a través de la norma... ...no quiere decir que si tenemos un espacio... ...que podamos definir distancia sea normal... ...pero hay una relación... ...bueno y, y en el caso Newtoniano... ¿no? ...la distancia siempre es... En el, caso, ...en el caso de geometría euclidiana... ...la distancia siempre es positiva... ...o nula... ...en relatividad... ...y en este espacio de Minkowski... El intervalo de tiempo que nos mide distancias puede tomar esos tres valores. Y como les decía, esto agota el, la relación que existen entre dos eventos. O están separados tipo tiempo, tipo luz o tipo nulo. Si están separados tipo nulo, pues quiere decir que ambos están sobre el cono de luz. Y están separados tipo tiempo. Eso quiere decir que la parte temporal siempre domina la parte espacial. Noten que son todos los eventos que tienen una pendiente mayor que uno. Medida con la forma usual. ¿No? Es decir, son rectas que se ven así. Y de hecho... Son los eventos que caen dentro del cono de luz. Mientras que los espacios, los eventos tipo espacio, son aquellos que tienen pendiente menor que uno. Es decir, son aquellos que quedan fuera del cono de luz. En este sentido, ¿no? Porque, por supuesto, puedo poner uno acá que tenga esta pendiente pero el, bueno, el decir dentro o fuera se refiere al sonido que están conectados con el origen ¿se entiende esa idea? bien, ahora ¿qué pasa? permítanme dejarlo compartir Cuando tenemos eventos tipo espacio tienen una característica muy peculiar. Voy a compartir pantalla porque les quiero mostrar otro diagrama. Solo que este diagrama. diagrama está hecho con cuidado por eso puse esta regla están perfectamente ortogonales esto está a 20 grados tiene cierta velocidad y esto está a, tiene exactamente el mismo ángulo bien entonces son es el diagrama de espacio y tiempo de el sistema S y el sistema S'. Fijémonos en dos eventos A y B que están dibujados. separación entre ellos es tipo tiempo su pendiente, vamos a su pendiente es menor que 45 grados ¿no? es casi paralelo este es el cono de luz está es exactamente 45 Estos eventos están separados, tipo espacio. Desde el punto de vista de S, ocurren a un tiempo TA y a un tiempo TB, que corresponden a TB', aquí lo que estoy señalando, y a TA'. Estos eventos no son simultáneos, ¿no? Nada más estamos etiquetando los tiempos a los que determinan un observador que esté en el origen qué ocurre. TA y TB respectivamente. Bien. Ahí no hay nada, no, no hay nada nuevo. Oh. Lo que quiero resaltar es que están separados el. Eh, Tipo espacio. Noten qué pasa con el registro de los tiempos. Para el sistema S, TA ocurre antes que TB. para el sistema primado, TB ocurre antes que TA. Es decir, no solo ocurren a tiempos diferentes, sino que el orden se invirtió. Para el sistema primado ocurre el, un evento después de lo que ocurre en el sistema sin prima. Imagínense que fueran... Compañeros, alerta sísmica. Sí. Entonces... Recording stopped. Bueno, me parece que el, el profe tuvo problemas con su internet. Vamos a esperarnos dos minutitos más, porque si ha pasado, entonces lo más seguro es que no no lo recupere. <risa> Tarda en arreglarlo. Pero bueno, yo, yo estoy atento a lo que me diga el profe, entonces si no pues ya nos vamos a. Así, bueno. ok, gracias. Vale, vale, dos minutitos más, dos minutitos, le voy a marcar, a ver si sí. sigue vivo. Sí, está ahí. Hola. ¿Me escuchan? ¿Están por ahí? Sí, por la Sí, pues ¿Cómo les fue a ustedes el temblor? ¿Por acá lo sentí? Tampoco lo sentí Por acá en el sur tampoco, pero parece que en Ciudad de México, en el norte, sí se siente más fuerte, fue de 6.2 Ah, y entonces la cuestión con pues es que no sabemos de, de, de las réplicas y esas cosas ah. Ah, y entonces les propongo que suspendamos la clase y nos veamos en la próxima semana ok está bien eh, pues sí, creo que es una situación extraordinaria ¿Para qué pensamos? Mejor mejor lo dejamos así. Sí, está bien. Ok, profe me... Pues lamento la desmañanada, pero... <risa> ah, en la siguiente sección seguimos con esto de los... De la separación de eventos, que es muy interesante porque ya habrán notado que se pierde causalidad. A lo que iba es que para eventos tipo espacio se pierde causalidad y por eso son... Prohibidos en relatividad y en física en general. Pero bueno, discutimos de eso en la siguiente sesión. Salud, profe. Hasta luego. Y estén muy bien, cuídense. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.